el sistema de misiles antiaéreos Poliment Redut, la montura de artillería automática AK-630M y tubos de torpedos, el almirante Gorskop también tiene la capacidad de embarcar helicópteros y drones.